Yo les, voy a, yo les voy a leer esto, que salió en, dan de qué hablar del periódico El Caribe, para que ustedes escuchen esto, cuántas falsedades, cuánta burla a un pueblo, cuánta burla a un pueblo, señores. Atiendan esto, lo que dice el periódico El Caribe, en base a ver a, a, a Danilo y la circunvalación de Azo y Baní. Mi, mi, mi, yo le voy a leer, yo le voy a leer para que ustedes vean Porque estos pueblos se dejan engañar señores Estos pueblos Circunvalación de Aswa Dice aquí Escuchen esto En el discurso de rendición de cuentas Del presidente Danilo Medina Anunció las obras que estarán listas Antes del 16 de agosto Entre ellas la circunvalación de Asua. Oigan esto, atiendan esto, que ahora es que viene lo, lo, lo bueno. Entonces dice, los habitantes de Asua y más allá están contentos y sorprendidos. Para inaugurarla deben trabajar duro de día y de noche, porque esa obra no tiene ni el 40% de avance. Los trabajos están parados hace más de dos años y en la ruta trazada ha crecido maleza de todo tipo. Parece que quienes redactaron el discurso cometieron un hierro. De todas formas, si logran terminar esa vía sin reiniciar, los trabajos serían verdaderos magos. Por cierto, la carretera Aso a Barahona lleva siete años en reparación y aún faltan detalles. Ustedes ven, amigos televidentes, que no es, por am no es que Omar quiere ser crítico. Es que estos son unos mentirosos patológicos, burlándose porque creen que todo el que habita aquí es un verdadero estúpido. Ellos creen que pueden engañar a todo el mundo. Buenas tardes Buenas tardes, yo, ma. Es que la derrota lo tiene loco Y no pegan una, más. No pegan una, así mismo No pegan una No pegan una, señores ¿Cómo usted le va a decir a un país Que esa circunvalación Que lo que tiene es un tramito Que le han hecho a la trocha La famosa trocha Usted le va a inaugurar Sabiendo usted que ahí no se ha hecho nada ¿Cómo usted le engaña a un pueblo así? Entonces resulta que también en Asma pero así es el hospital. El hospital lo paralizaron. Y entonces, pero es para tratar de eh, seguir engañando al pueblo, para tratar. Ellos dirán, bueno, esto es un pueblo de indios. Cuando Colón vino aquí, los españoles eh, habitaban los indios, los aborígenes, y ellos le cambiaban los espejitos por oro. Cuando los indios dijeron que se veían en esos espejos, men, se ponían locos, le daban todo el oro a los españoles. Entonces, ¿Danilo Medini, ese grupo, cree que aquí todavía somos indios? Que aquí somos indios. Pero se han pasado. Se han pasado. Demasiado se han pasado. ¡Buena tarde! Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Bien, un placer. ¿Y usted? Todo bien. No, eh, hermano, de frente a ese tema... ¿Y qué ha hecho el gobierno con el presupuesto de la circunvalación y el hospital? Porque ese presupuesto estaba aportado. Claro, claro que sí. ¿Qué ha hecho con ese dinero? Muy buena preocupación. ¿Sabe sí. por qué? Omar, escúchame. Este sí. gobierno tiene que darle muchas cuentas a este pueblo. Porque son unos ladrones, Omar. Muchas gracias. Gracias a usted. Mire, usted ha puesto un tema que yo voy a recordar. Aquí yo traje hace un tiempo un gran economista que en ese momento incluso estaba en el PLD, el amigo y hermano Pedro Esteban, Pedro Esteban, un hombre que ha trabajado en grandes bancos, en el Banco de Reserva fue un ejecutivo importante a nivel del país, ahora mismo es un gran constructor de edificios y cosas, se, se dedica a eso, y es una persona muy documentada, que a la gente le gustó cuando yo lo entrevisté aquí, Pedro Esteban, Aquí presentó con cifras cómo en par de años En un año que no se Hizo ni un hoyito Se le habían dado de presupuesto al hospital 600 millones de pesos Y se preguntaba qué se hizo con ese dinero Porque en ese hospital no se ha, no se ha tirado ni un Picasso. Y, y hay un presupuesto de 600 millones Eso que el amigo de Zenobia acaba de observar esa circunvalación y ese hospital tienen presupuesto. ¿Dónde ha ido a aparecer ese dinero, señores? Porque eso es una buena pregunta. Porque eso es en base a presupuesto que trabaja. ¿Dónde se ha metido el dinero? ¿Qué ha hecho Danilo Medina y ese grupo con el dinero que se presupuestó para esa circunvalación que se anunció con bombos y platillo y de ese hospital que ahora está paralizado? Ese, esa es la pregunta que hay que hacerle a esta gente para que ustedes vean. Que estos son unos farsantes. Que este país tiene que salir de este grupo. Ese, este país tiene que salir. Porque este grupo es un grupo manipulador. Es un grupo que engaña. Que habla mentiras. Que se burla de este pueblo. Por eso. Esa protesta que han realizado esos jóvenes. Que la, la realizan con indignación. Porque se han hartado de tanta burla. Se han cansado de tanta mentira. Y de tanto engaño Y que todo lo de esta gente es en base a engaño ¿Y cómo usted va a decir que usted Si no se ha trabajado Que hay uno, mire lo que dice La carretera de Barahona Siete años paralizada Señores Siete años dando tumbo Y usted decir Que usted va a entregar esa obra Y que usted va a entregar la circunvalación de aquí Y que usted va a entregar la circunvalación O sea, engañando al pueblo, señores porque creen que todo el que habita aquí, es verdad que aquí hay mucho estúpido. Y mucho busca vida, que por una cosita ya están contentos. Pero no, aquí se ha ido despertando un ideal democrático, un ideal patriótico. Que no está en condiciones de que esta gente lo sigan engañando. Que no está en condiciones de que esta gente lo siga engañando. Entonces... Amigos televidentes, para que ustedes vean que uno no, uno no habla aquí por hablar. Es que, es, que, es que esta gente cada día, cada día esta gente se descalifican. Por eso es una reacción cada día más fuerte del pueblo dominicano. Porque ha visto cómo esta gente vive hablándole mentira y lo único que le interesa es seguir enriqueciéndose. Y, y todo, señores, pero yo, yo, yo, yo vi... Miren los grados de institucionalidad que han alcanzado todos esos países. Muchos de ellos hasta más atrasados que nosotros en términos económicos. Miren, el presidente de Costa Rica, la fiscal general, lo que viene siendo el procurador, ese muñeco que tiene Danilo ahí, está investigando y allanó la casa del presidente de Costa Rica por una serie de investigaciones y, y le llevó un celular. Le llevó un celular. ¡Oh, cuánta envidia siente uno de un país así! ¡Costa Rica! ¡Costa Rica ahí mismo! El fiscal general, que allá le llaman al procurador, el fiscal general. ¿Eh? Por eso siempre se ha dicho que aquí tiene que hacerse una reforma. Que haya un procurador general independiente. Que no responda ni sea un muchacho en mandado del presidente de la república para cuando el presidente cometa cualquier delito cualquier acción indebida ese procurador tenga la capacidad de interrogar allá la eficacia eh, general está interrogando e investigando al presidente de Costa Rica señores